Radal, sean cordialmente invitados a ver estas grandes partidas. Vamos a intentar rushear como de costumbre. Y bueno, ya no molesto más. Y iniciemos con las partidas. Vamos por aquí. Topame. Ay, gracias. Y no voy a poder hablar tanto porque estoy un poquito resfriado y por eso no hablo tan fuerte No sé si en mi micrófono se escuche fuerte y claro Ese men se quiere morir Ok, no Se quiso morir Se quiso morir no, ya se va a morir What? Checa la parte de acá Quítalador, quitalador, Papá tremendo wood que eso me mató pero no, no hay problema ah. mm, mm, mm, mm, mm, mm. No, para que me eche el stick? Mm, ya me voy a hacer grizzly A ver pues si me sale un poquito Hijo No, mejor vamos a de hacer eso Vamos a hacer por aquí, esto por aquí, esto por aquí Esto por aquí Me avienta una flecha Me mata, ok, no Estamos listo Eh, esto no se quiere morir Como siempre Como siempre se quiere morir Hostia Otra kill eh, vamos a hacer un rush por ahí No, no, no, no, no me quiero rezar Pero sí Ah, ya, ya, ya, quiero que se acabe el speed Ah, quiero rushear, bro Quiero que se acabe el speed ¿Dónde estás, concha, tóma? Ahí está, muerto Segunda kill Segunda kill oh, No, Ay, ya se acabó el speed Por fin Qué puto lento construyo de lado. Al Como Dice el donas, el donas Pimbo Tercera partida. Ah mierda, mierda. Y el a ver quién me viene ahorita mismo para que me lo reviente. Champion champion. Me los voy a reventar. Parnan. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Listo. Primera kill. Uah. Uah, uah. Segunda kill. Y ese men se va a morir. No, se escapó. Necesito pida. Necesito pida. Adiós. Tercera kill. Mierda. Ahí está. Uah. Ando con todo. Ahí está. Okay. Vamos a tomar la killing. Que ya no tengo tanta vida. Gracias por tu espadita. Este, ahora que... Ok mm, El arquito Yo tengo arco con flechas Y el main No encuentro otra gente Ah, shit Shit, shit. Ahí dio uno Hace rato, ok, ahí está, ahí sigue Ahí sigue, ahí sigue Yo tengo Ah, me la mierda Ah, hostia. No, este men con el arco. Este men con el arco. Este men con el arco. Harta. Uy, victoria de Alto la cuarta partida. Qué daño. mapita mira te, todo. todo por acá okay. ostia ostia hostia, ostia uff uf, uff uff uff okay. uff vamos a... vamos a arrochar por acá por acá por acá por acá ostia Hostia, what the fuck, porque no me Hostia, ya como 10 veces digo. Hostia. Ok, estoy por acá. Y me... No, no, no me vas a matar. No. ¿Dónde vas? Ok. Uf, por poquito me mata ese me Por poquitito, por un pelo de rana calvo, eh. Eh, speed, no, no, no, no me voy a echar speed Porque no me acomodo A hacer brillo Ahora voy a echar las pociones ah, okay. Agüita no tengo What the fuck? Vamos a hacer un rush Por aquí Por aquí Mmm me Se escamó Pum, pum Muerta, muerta como tu alma. Ok, no. Uh, uh, por aquí, por aquí. Eh, voy a hacer un Brizzly para el centro, a ver si me sale. Pero no tengo agua. Ay, eso es lo malo que no tengo agua. Porque al caer me voy a hacer un montón de daño y no quiero morirme. Y ese me ya está súper cheto. Y también no me quiero arriesgar. Uah. Ah, GG, GG. GG, no, GG. No, GG. No, GG. Ok, vamos a la última partita. Ah, aquí está Mike. A rock, Y rock. y hau How, how, how. Oh, hostia, escogieron cheto, cheto, cheto. Eso me gusta en chetos. Porque me dan un montón de cosas y a rushear. No, me toco espada. Bueno, tengo hacha de diamantito. Ven para que Para que los mate. Para que los mate. Para que los mate. Para que los mate. Es que... Oh, no creo que me mate. No quiero que me mate. GG. Jao, adiós. Jao, adiós. Vamos a escribir y Esto Estupendo que vamos a ocupar los bloques de 64 porque no me quiero morir. Hostia. Adiós. Poquito me muero, chaval. Por poquito. Pues, pues, pues te vas a morir ahorita, carnal. Están peleando los dos. Ahí están, GG. Merquito con poder. Ahí está, power 1, está lista. Agua, tengo, no tengo, no tengo Me ah, no quiero ir a con ese men, Pero, pero, pero, pero No quiero caerme en esta isla Como hace rato ya me iba a caer Me iba a partir la quesadilla Vamos a hacer un brindito Por aquí Ok, brilito, perfecto Vamos a meter estos bloques Porque lo que necesito? Listo Uy, ese me mató al... Al chum, al chum Al chum Ese... Un tama Un tama un tama Mmm, espero que no lo tengo Un hasta Ahí está, ya lo miré. No, mire. Eh, hey, camper. Hey, camper, chica, pejúle. A conchato, Mary. Ey, hey. hey, tú, guapo. Puedes salir de ahí. Y hey, todavía falta una persona... Hostia. Oh, What? What? Ahí está, sí, Ah Falta una persona. Bueno, jugador, vamos a buscarnos. Por favor, cámara rápida. Primero, el brillo Uah, Que me caigo. Que me caigo, que me caigo. ¡Nil! Ah, ya no podía. Eh. Ahora sí, cámara rápida, editor. No, ya no. Ya no, chichi, chichi, chichi. Pero chicos, vamos para allá, para allá. Espero que haya sido de su agrado. Me gustaría que se suscribieran y activen la campanita para saber si les gustó. Y no se olviden de dejar su grandioso like. Y también eso me ayudaría muchísimo para que recomendara YouTube a mi canal. Y dejen su comentario abajo de la descripción por si les gustó este eh, gran video para que suban más Skywars o díganme una modalidad que quiera que juegue.